Vasco, Vasco, Da Silva, Da Silva, De Record, Bandera Amarilla, Iluminatillo, Ah, ah. DJ Santix, DJ Dani, Santix Studios, Jaja, <risa> -ja. Arriba, Arriba, Arriba arriba, arriba, arriba, arriba somos de San Ginarro. empezamos con poco ahora estamos en lo alto con los temas que están triunfando no os olvidéis de llegando a la cima en la playa del oeste no me olvido de mi tema el COVID-19 tampoco me olvido de lo que me ven ve dice los ilumina a yo siempre están ahí estamos en lo alto nunca en lo bajo Mirando siempre para arriba, nunca para abajo. Traemos lo rico. Después ven de esto. Traemos la vida. La vida es que no está. La vida es que no sinta. Mira como siento. Mira cómo siento. A De recorte. Una buena peña. Recorte. Mira como yo he todo lo que se me Mira cómo yo me grabo todo lo que se te ve. <risa> Un tema que. Vengo a días Estuvo 100 visitas. Ahora te digo que, que coño lo consigas tú Que tú no eres RP, yo soy de la Bru, bru de la, bru de la Bru De la Bru De la Bru, de la Bru, de la Bru De la Bru De la Bru Arriba Arriba Arriba Arriba Arriba Arriba Arriba Arriba Arriba Arriba Arriba yo estoy con Digisanti estoy con arriba con un callejero arriba nunca peligroso, siempre arriba siempre callejero siempre arriba estoy con la mar con dignidad. Tani Santis Studios aunque no se lo puede, aunque no se lo mal somos los vascos somos los Illuminatis y le preguntamos miedo a todo no tenemos miedo a nada así va va da silva da silva da silva da silva da silva da silva da silva pasco pasco da silva da silva da silva da silva da silva da silva DJ santi diga y dani santis estudios pasco da silva la verdadera vuelta y el verdadero pasco da silva el que nunca traiciona Santix Studios. y a lo Para todo el mundo. Desensinado. Para el mundo. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.